Habitat para la Humanidad Paraguay lleva adelante el cuarto foro nacional de agua potable y saneamiento. La misma se enmarca en el eje estratégico de incidencia en políticas públicas. Queremos que el acceso al derecho humano a agua potable, saneamiento e higiene adecuados sea una realidad para todos y todas. Hoy estuvimos en el cuarto foro de agua potable y saneamiento para hablar de uno de los problemas más críticos que tiene el sector. Abordamos la crisis de la gobernabilidad y la institucionalidad, en donde empezamos conversando sobre esa necesidad de jerarquización, entendiendo la gran cantidad de actores que tenemos y la falta de un liderazgo político para encauzar las acciones. También abordamos de un marco legal que genere un entorno propicio para poder desarrollar el sector, en favor a las personas que más necesitan y en último punto hablamos de la cultura de la corrupción en donde nosotros estamos desarrollando estos servicios y la necesidad de promover estrategias de anticorrupción y sobre todo promover la integridad en el sector la campaña el agua es un derecho tiene como objetivo en primer lugar concientizar sensibilizar a la ciudadanía en general en la importancia y los desafíos de el agua potable y saneamiento para nuestros país país. En segundo lugar, tiene idea también ayudar a los equipos políticos no solo a posicionar el tema, también en trazar una hoja de ruta para que las propuestas y las plataformas de gobierno de sus candidatos reflejen la importancia en este sector. A pesar de que el agua saneamiento es un derecho humano fundamental, nuestro país todavía tiene un gran trecho que recorrer. Las cifras de acceso a agua en las zonas rurales aún son muy bajas, y en las zonas urbanas también, pero sobre todo, todo el saneamiento. El desafío para lograr la universalidad de estos dos derechos es aún grande para Paraguay. Necesitamos no solamente que la ciudadanía acompañe esta campaña, pero también voluntad política para hacer cambios.